de saneamiento para, para que esté encima de la agenda. O sea, ¿cómo, subir, cómo subirlo en el nivel de, ¿no? de, de prioridades. Prioridad. Uh -huh. Y hago la segunda pregunta eh, también, en el, ¿quién y cómo en el caso de España puede establecer una política tarifaria social que garantice la asequibilidad de servicio de, de suministro de agua y saneamiento para aquellos grupos de el riesgo de exclusión ¿no? social y económica, teniendo eh, en cuenta vez la recuperación de costes de la, de la Directiva Europea? Eh, ¿cómo se puede establecer una correcta tarifa social sin sí, que, que se vea afectada por políticas ideológicas y no afecte a la recuperación de costes. ¿Quién quiere responder? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo subimos el nivel de prioridad del saneamiento? Porque es verdad que, que es el que han olvidado siempre. ¿Y ¿Qué hacemos para ello? ¿Puedo introducir? Sí, introducir? ¿sí? Mira, el, el tema de agua...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 Es importante avanzar. Uh -huh. no, no podemos hablar de, de dignidad si no se garantiza el saneamiento. ¿no? Uh -huh. Y la segunda pregunta, no sé si quizás alguien queréis... El tema de las tarifas. Bueno, como lo plantea en el caso de España, eh, en España eh, eh, los servicios de abastecimiento y saneamiento son titularidad por ley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 a las que hacía la referencia en el mar, a los diferentes modelos de, de gestión que se encuentran en los, en los estados y que debido a la gran heterogeneidad es quizá en los campos más difíciles entrar. Pero sí, sí, el, el objetivo es seguir eh, ampliando y detallando qué, qué es lo que implica el, el reconocimiento del derecho humano, que sí que está que es reconocido el derecho, pero bueno, se puede ir más, eh, más sí. a la conclusión práctica, digamos. Hay otra pregunta. Sí, hay otra pregunta, en este caso dirigida a Elena, Elena de Listo.